comento, eh, todos estamos sabiendo que la Junta Electoral, de la que yo soy el abogado eh, no oficializó a la Lista Verde por una serie de irregularidades diversas pero la, la neurálgica digamos, la, la más trascendente es que se encontraron dos firmas falsas conforme el perito calígrafo lo determinó en una pericia importante muy seria muy, eh, a mí me convenció totalmente se encuentran dos firmas falsas en el lugar donde debía firmar Silvia Pelletier como congresar a la Con motivo de ello y las otras irregularidades, no se oficializa la lista. La lista verde hace un recurso ante la Junta, con jerárquico ante la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales. La Junta sostiene su decisión, va a Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la que hemos ido por dos oportunidades... Bueno, finalmente la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales, el viernes a las 12, este viernes a las 12, nos notifica que ellos oficializan la lista, Sin haber resuelto este tema de la firma falsa. La firma falsa, conforme a lo que dice el perito, sigue existiendo. Sigue existiendo. Ahora bien, la Junta tuvo que tomar una decisión en este mes, en este, en este dilema. ¿Qué pasó? La Junta ha decidido. Eh, admitir lo que resolvió el Ministerio de Trabajo en cuanto a la oficialización y que el pese de abril compitan las dos listas la celeste, sentido antidocente y la verde pero a la vez la Junta ha decidido que mantiene esta, esta cuestión de las dos firmas falsas y que eh, se preserva los de ellos para hacer la denuncia penal correcta